En este video tutorial te mostraremos cómo crear categorías en un cuestionario en Moodle versión 2 o superiores. Para crear una categoría en un cuestionario lo primero que debemos hacer es ingresar al curso y activar la edición por medio del botón que aparece en la parte superior derecha. Después de esto ingresamos al entorno de evaluación y seguimiento donde se encuentra el cuestionario que vamos a editar. Una vez hemos ingresado al cuestionario, debemos buscar en el bloque lateral izquierdo el menú de administración. Es importante tener en cuenta que al editar cualquier actividad, este menú muestra las opciones específicas para el recurso. Para la creación de categoría, ingresaremos a la opción Banco de preguntas. Al hacer clic allí, se mostrarán las preguntas que ya tiene esta actividad se pueden crear categorías para el cuestionario o para todo el curso si se crea una categoría para el cuestionario solo es accesible desde la actividad creada y si por alguna razón borramos este cuestionario se iría también la categoría y sus preguntas por lo tanto lo recomendado es que se cree la categoría para el curso así serán visibles desde cualquier actividad en la parte inferior tenemos la posibilidad de añadir una nueva categoría. Para eso debemos seleccionar en qué parte va a quedar, si va a ser solo para un cuestionario o si va a ser visible para todo el curso. Debemos asignarle un nombre claro que nos permita identificar a qué actividad corresponde. Y para terminar, damos clic en el botón Añadir Categoría, y esta aparecerá ya en el listado de las categorías disponibles. Allí alojaremos las preguntas que corresponden a este cuestionario. La información que hemos registrado se puede editar en cualquier momento.